contiguos, estaban tan acostumbrados a vivir juntos, a mirarse de cerca, que si se veían en las calles, se turbaban. Adolfo vio y Casares, guirnalda con amores.